Vamos a nuestro código. Este es nuestro main que teníamos aquí. Esto nos, el main nos dice muchas cosas de memoria de lo que nos acordemos. Una, que tenemos un entity manager. Aquí creamos tres entities y tenemos tres sistemas. Render, physics, collision. Y nuestro bucle principal es render physics collision, render physics collision, render physics collision, hasta que render detecte que se ha terminado la partida, que está en el y termina, de momento es Render el que detecta que se ha terminado, que feo, ¿no? Esto habría que cambiarlo, no lo vamos a tocar hoy, pero Render es el que dice cuando se termina la partida Esto es, ¿quién ha hecho esto? Ah, he sido yo, vale. Esta funcionalidad de pruebas ha quedado ahí Vale, segunda parte, tenemos nuestro catch nuestro catch All para nuestras magníficas excepciones os voy a adelantar una cosa respecto a las excepciones. Las excepciones las hemos puesto porque como somos ingenieros guays, queremos que las cosas no revienten, que si el programa falla, limpie, que no fastidie el sistema operativo, que no se queden recursos pillados, porque somos ingenieros guays y hacemos las cosas bien. Ejemplo. ¿Sí? ¿Vale? Pero... Esto en videojuegos no se hace. Y esto en videojuegos no se hace por una cosa muy particular. Bueno, no se hace. No me voy a atrever a decir que no lo hace nadie, pero la mayoría no lo hacen por una cuestión particular y es que el código que generan las excepciones, aunque a día de hoy es mejor que el de costumbre, tenéis que tener en cuenta que esto en realidad, tal como está diseñado, viola lo que sería la linealidad del código. No, la estructuración del código nosotros ponemos aquí try y aquí catch y esto le está diciendo, en cualquier punto de aquí, en cualquier lugar, de cualquier función que ocurra, cualquier excepción saltas aquí es lo que le está diciendo eh y ojo, cuando saltes ahí, salta reservando memoria para que la excepción que se genere tenga espacio para poner los datos de qué excepción ha pasado y cuando llegues aquí la captures que aunque hemos puesto un catch all Ahí teóricamente podríamos poner STD excepción o algo así, capturar la excepción y los datos que esa excepción tiene, que es un objeto, ya está por ahí el vídeo de los 71K que reserva la memoria y tal por sí. las excepciones, ¿vale? Eso tiene que pasar si hay una excepción y eso significa que las excepciones nos meten código adicional al nuestro, por en medio por en medio de nuestro código, allá donde puede haber una excepción, él tiene que hacer comprobaciones de si ha habido una excepción o no, para poder saltar a donde toca, y además, en caso de que la excepción salte, tiene que ir saltando, como hemos visto, a desenrollar la pila, ¿vale? Tiene que ir pasando por los destructores, saltando a los finales de cada parte, pero saltándose el resto del código, hasta llegar ahí. Todo ese código se genera, la alternativa a eso es que cuando haya una excepción simplemente llame terminate, que es lo que pasaba antes. Y al llamar a terminate, ya hemos visto que no se hace stack and winding, que es lo que pasa aquí. Que puede ocurrir que se haga en otros sistema, pero aquí no, particularmente. Y por lo tanto, lo que quedaba reservado está ahí en la nada. ¿Vale? Bien, esto lo podemos utilizar mientras estamos desarrollando, pero cuando hagamos nuestro producto final, no queremos ese bloating. No queremos añadir coste computacional a nuestro juego, más aún si ya lo hemos testeado un montón de veces y sabemos que lo de que pete es raro. Lo sabemos. No sabemos cómo, pero lo sabemos. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, os adelanto dos cosas. Cosa número uno, sí, sí, sí. las excepciones no se suelen usar en videojuegos. Nosotros las estamos usando de momento, pero no se suelen usar. Y de hecho, no solo no se suelen usar, sino que directamente se le pasa flag al compilador para que compile sin excepciones. Para que no genere de ninguna de las maneras código para controlar excepciones. Si hay una excepción, termine. ¿Vale? vale mientras estamos trabajando ahora, no hace falta que hagáis esto y mejor que no lo hagáis. Pero pensad en hacerlo de cara al final, cuando hagáis la, la compilación final. ¿Vale? Bueno, aparte de eso veremos que hay más formas de evitar el código de las excepciones y una de ellas es clasificar o calificar nuestros métodos como no except. Si calificamos nuestros, nuestros métodos, que pues sabemos que los podemos calificar como const, por ejemplo, pues le podemos añadir un no except. Entonces le estamos diciendo al compilador, este método no va a tirar nunca excepciones. Y, y entonces me diréis, ¿Y qué pasa si un método que yo ponga como no es sep que dice que nunca tira excepciones tira una? ¿Vale? Por ejemplo, <risa> método troll. ¿Vale? Lo he clasificado o calificado como no except. Por tanto, le estoy informando al compilador de que ese método no tira excepciones. Eso significa que el compilador no va a generar el código apropiado para comprobar si ese método tira unas excepciones. ¿Qué ocurre? Que si ese método tira una excepción, termine. Es lo que va a pasar. ¿Vale? Bien. Pero si somos, si somos buenos programando y vamos añadiendo no except a los métodos que efectivamente nunca tiran excepciones, lo que va a ocurrir es que el código que generará el compilador es mejor porque no va a tener en cuenta eso, no va a generar el código para ver si ha pasado una excepción ¿vale? a grandes rasgos esto es a grandes rasgos bueno, ya habéis tenido tiempo de haceros una idea de cómo está el código ya sabemos cómo está todo, o no bueno, vamos un poco, ¿vale? aquí tenemos nuestras carpetitas teníamos, como recordamos, nuestro entity que no tenía todo al principio y creamos antes de irnos un componente y creamos un componente de física que es lo último que habíamos hecho y en nuestros sistemas teníamos un sistema de, posición, no de render y habíamos adaptado el sistema de físicas, si os acordáis vengo aquí y aquí está todavía la explicación de la memoria de la... ¿os acordáis? de cuando hablamos de cómo se alinea la memoria a los componentes cómo se alinean las entidades por qué pasamos a componentes a entidades todo ese tipo de cosas y finalmente en nuestro código lo último que hicimos era tener un get physics components en vez de tener que que eso ya nos permite simplemente recorrer los componentes de física y solo las entidades que tienen componente de física sin tener que estar haciendo un es componente de física y es componente de física vale esto es una de las cosas por las que lo hicimos claro esto queda de maravilla Voy a aprovechar para ir limpiando esto un poco, ¿vale? Porque todo esto que pusimos aquí, pues está obsoleto. Si no, paso hasta el vídeo, podemos volver a verlo. Entonces, esto está muy bien cuando tenemos un sistema como este, que solo usa su propio componente, coge el componente, fenomenal, aquí va de maravilla. Pero esto no es lo general en todos los sistemas. Tenemos nuestro sistema de render, nos acordamos del sistema de render. ¿Vale? Sistema de render que abre la ventana de PTC cuando lo creamos, la cierra cuando lo destruimos. Aquí tenemos nuestro dibujar todas las entidades, que si os acordáis tiene aquí dos lambdas que habíamos definido para obtener la posición de pantalla XY, que es sumarle a la posición de screen Y más el ancho por la X, ¿vale? Y aquí tenemos el dibujado de sprites para las entidades, que aquí recibe una entidad... Y para dibujar la entidad, lo primero que se pregunta es si tiene componente de física. Porque las entidades para dibujarlas tienen que estar ubicadas en una posición. Y la posición la tiene el componente de física. De modo que aquí tenemos un if magnífico que dice, oye, dibujame esta entidad. Y dice, ¿tienes física? Ah, pues no te dibujo. Eso es lo que tenemos ahora mismo aquí. Y tenemos un for each. Que simplemente coge todas las entidades y las va llamando Android Entity, pero cada una de ellas es, ¿tienes física? Te dibujo. ¿Tienes física? Te dibujo. ¿Vale? Para todas las entidades. Y de hecho, ahora lo estamos haciendo solo con si tiene física, porque asumimos que todas las entidades, porque ahora mismo las entities todas tienen un sprite, tienen render. Pero nosotros deberíamos de coger entidades que tengan render y física. Si no tiene los dos, no podemos dibujarlas. Entonces lo que tenemos que hacer con entidades como estas es elegir un componente principal. Eso es lo que dijimos en diciembre. Y en este caso para el sistema de render lo lógico es que el componente principal sea el de render. Y recorrer todas las entidades que tienen componente de render. Y a cada una de ellas sí que vamos a tener que ver si además tiene los otros componentes que necesita. Eso veremos que nos genera una serie de problemas, pero es lo que hay que hacer porque tenemos que tener entidades que tienen varios componentes. Otra alternativa a eso, que como ya dijimos la adoptan algunos motores, es el hecho de que tengamos un vector específico para cada sistema que tiene los componentes que tienen todos los componentes de física y de render. Si tenemos para este física y render, tenemos un vector que tiene todas las entidades que tienen física y render. Eso tiene otro problema, ¿vale? Aquí la aproximación de coger todas las entidades que tengan componente de render y recorrerlas, va por lo que hemos hablado de caché. Si nosotros recorremos el componente de render, sabemos que el componente de render está todo lineal. Que luego nos toca ir buscando los componentes físicos, ¿vale? Buscamos los componentes físicos, irán salteados en caché pero hacia adelante porque estamos recorriendo hacia adelante las entidades más o menos, será un orden aproximado, si nosotros metemos un vector que tenga un puntero, a entidad, un puntero a render y un puntero a física y hacemos que ese vector contenga todas las entidades que tienen esto, el problema es que pueden estar sorteados se puede resolver, se puede intentar hacer un vector que tenga un orden lineal hacia caché, pero no es tan fácil como en este caso, es más complicado. ¿Vale? no sé si estáis siguiendo lo que estoy diciendo más o menos ¿sí? por eso de momento hemos optado por esta alternativa pero que sepáis que están las dos y que la otra también se puede probar y que según cómo implementáis el motor puede ser mejor una, otra, un mixto no, como siempre os digo no hay una estrategia que sea la, la eh, estrategia anillo único no hay el anillo único para dominarlos a todos es, depende de lo que estemos haciendo en cada momento ¿Vale? Bien, el update, como veis, si os acordáis, el update lo único que hacía era rellenar la pantalla de rojo y dibujar todas las entidades. Y a continuación hacer un update del screen. Ya está. Y claro, aquí está el secreto de por qué el render es el que dice cuando se ha terminado la ejecución. Y es porque el render es el que tiene el las PTC y las PTC tiene esta llamada de procesar los eventos. Que son los eventos de pulsaciones de teclado y demás Que devuelve si hemos pulsado el escape Que es lo que sirve para salir Como solamente Es el sistema de render el que usa las PTC Por eso tiene el sistema de render El que devuelve si se ha terminado la ejecución no ¿Vale? Por eso que lo dejamos así De momento Ya haremos cambios a esto Vamos a la parte que, que Era la que estábamos tocando la última vez ¿Os acordáis que hicimos un componente storage? <risa> de lo último que hicimos, ¿cuántos tenéis ya un componente storage en vuestros proyectos? Algunos tenéis componente storage. Similar, ¿no? No tiene por qué llamarse igual, ¿vale? Algo que almacena componentes. Bien. ¿Alguien que me diga por qué hicimos esto? Esto de aquí porque solo podrían crearlo de la función de crear bien. No. hacer ¿De qué? De los componentes. Ya, quiero que seas más preciso. Es para evitar hacer copias. Sí, pero ¿de qué? ¿Tú no de los componentes iguales? No. ¿Que los componentes estén de seguido en el caché? No. ¿Qué es lo que evita esto? Ah, que solo haya. Ah, que solo haya, vale, que no. Haya, no. Mm, que no pueda hacer copias ni asignaciones de un objeto Component Storage. Es decir, yo en algún lugar de, de mi código, que normalmente va a ser en el gestor de entidades, defino un Component Storage. T, pues esto es el component storage, CS, por ejemplo Eso define un objeto de este tipo objeto component storage, que dentro tiene sus vectores de componentes y yo lo que no quiero es hacer cosas como esta sin querer Yo no quiero hacer esto sin querer ¿Qué haría eso? Esto generaría un nuevo objeto, PP, que este objeto, como es de tipo auto, yo lo pongo así invitando eso y puedo no darme cuenta de que esto me va a generar un nuevo componente storage copia de este componente storage copiando todos los vectores de componentes. Yo no quiero que eso pase nunca. Y ya os puse el ejemplo la última vez de que esto puede pasar muy fácilmente cuando yo paso el componente storage a una función, lo paso como parámetro. Si sin querer lo paso por valor copia todos los componentes. Entonces para evitar eso está esto que hará que en ese caso o en el caso de pasarlo por valor directamente el compilador me saque un dedo, y diga no puedes hacer copias, ¿vale? Esa es la idea. No hagas copias de esto. Vale, nos creamos un create physics component y dejamos aquí comentado lo siguiente que probablemente nos a hacer que es create render component y ya fuimos viendo con esto que, uy, voy a tener un physics component, un render component, un collision component y un lo que sea component, voy a tener que aquí un saco de funciones, algunos ya me habéis preguntado por esto, ¿vale? ¿Cuántos tenéis un saco de métodos para hacer crear tipos de componentes? Bien. ¿Vale? Esto es a lo que tenemos que avanzar para ver cómo resolvemos el problema de no tener sacos de métodos con templates es una de las soluciones más básicas, se puede hacer de otras formas, pero templates es la solución más normal vale, para este caso bien, os acordáis que tenemos aquí esto que nos devuelve los physics components y pregunta, a ver si nos acordamos aquí hay dos métodos get physics components, ¿por qué hay dos? para que los, los donde no quiera modificar, donde debe ser método, que devuelva ese método y donde quiero modificarlo. Bien, tenemos uno de ellos que nos devuelve una referencia const ah, sí, y el otro nos devuelve una referencia no const. De modo que cuando lo llamemos desde un método en el que tengamos objetos const, recibiremos una referencia const y si intentamos modificarla, el compilador nos dirá no, porque es constante. El método de abajo nos devuelve una, una referencia que no es const, y en los métodos en los que llamemos a ese, sí que podremos modificar. ¿Sí? ¿Bien? ¿Vale? Bien, como teníamos nuestro vector de physics components, teníamos nuestro componente, todas estas cosas, nos vamos con ello a nuestro entity. Para recordar cómo estaba, que tiene un montón de includes. Un montón de includes es como... Bueno, mal. Vale. Como oh, va a haber que ir pensando en modificarlo. ¿Verdad? Mucho incluye en un HPP. Mala cosa. Hay que ir pensando en modificarlo. Bien. Nuestro entity, como veis, pues tenía un sprite y lo primero que hace es un resize cuando creamos el entity. Aquí teníamos esto de aquí que nos sirve para leerlo. ¿Vale? En las últimas clases vimos esto de aquí que nos servía para reordenar los bytes que leemos y que se vieran con el color apropiado y lo último que hicimos si os acordáis es sacar de los datos de nuestro entity la parte de física y llevarnosla al componente physics component y ahora nuestros entities de este sistema tienen un puntero a el componente physics component que por defecto es null si no tienen física y si tienen física pues la valor, vale y eso ya nos introdujo lo de, ojo, que tenemos un puntero crudo, hay que ir comprobando los punteros crudos, ¿vale? Seguimos teniendo aquí en su y alto el Sprite y el D, que no íbamos viendo. Dime. ¿Por qué dijimos de hacer un puntero en vez de referencia? ¿Por qué dijimos de hacer un puntero en vez de referencia? Buena pregunta. Alguien que me responda a por qué este physics Component lo hacemos como puntero y no como referencia. Tienes que inicializarlo a si es una referencia antes. A ver, tu respuesta es porque tienes que inicializarlo a null pointer y si es una referencia tienes que construirla antes. Van por ahí los tiros, sí, sí. pero esa respuesta no, no, tengo, no, tengo. no está bien. Porque así tú podías saber si tenía un componente de físicas. Sabiendo que era null pointer o no. Porque así yo puedo saber si tiene un componente de físicas. Casi. Me falta algo ahí. Una referencia no puede contener null pointer y, por tanto, si yo pongo una referencia, estoy obligado a tener componente de físicas. No puedo no tener componente de físicas en una referencia, mientras que un puntero puede valer null pointer y, por tanto, estarte indicando que no tienes componente de físicas. Y ahora me diréis, ¿y no hay alguna alternativa para hacerlo sin puntero? Sí, hay alternativas para hacerlo sin puntero, pero no sé si os van a gustar. Quiero decir, y de hecho en C++ moderno se prefiere, porque una de las cosas que se utiliza cuando queremos tener un valor que puede o no puede estar, y que no es un puntero, está en el estándar, es STD opcional. Nosotros podemos crear un STD opcional, y una cosa que es opcional es básicamente un componente que tiene dentro lo que nosotros queramos, o nada. ¿Vale? Así, por ejemplo, un STD optional sería esto, el equivalente a lo que tenemos debajo. vale Y si hago así, los STD optional, que me da que no porque no he puesto el include de optional, ¿vale? los STD optional tienen dentro un objeto y cuando lo construimos por defecto, que es lo que estoy haciendo aquí, llamando al constructor por defecto, stdOptional opcional se construye como si no tiene nada dentro. ¿vale? Es decir, esto puede tener dentro un physics component o nada, que sería el equivalente a tener un null pointer. ¿vale? Pero aquí no es null, es nada o el physics component. Pero, si os fijáis, hay un pequeño problema y es que lo que guarda dentro de sí un STD opcional no es un puntero, no es una referencia, es un objeto. Por tanto, si yo hiciera esto, estaría creando una copia de un physics component. Eso tampoco es lo que quiero. Yo quiero guardar dentro del std opcional una referencia o bien un puntero. Si yo quiero hacer esto bien para que lo que se guarde sea una referencia opcional, lo tengo que hacer así porque el std opcional no permite meter referencias dentro. Tiene que ser objetos. Así que no puedo meter esto. Yo no podría hacer así esto no funcionaría, ¿vale? Esto de hecho en el tema más se llamaría que está ill-formed, estaría formado incorrectamente. ¿Cómo puedo meter una referencia con un objeto que guarda referencias a la vez, pero que es un objeto? Y eso es... Y ahora sí, ahora tengo un valor opcional que tiene dentro un graper de referencias del tipo E, Y es decir, puede tener dentro un objeto que contiene una referencia physics component o nada. Dime. ¿Eso tiene alguna ventaja? Sí, tiene la ventaja de que no es un puntero crudo y de que lo que hay dentro es una referencia que nunca vas a equivocarte al desreferenciar un null pointer. Nunca. Es como una referencia. Pero si el objeto está ahí... No, ahora mismo no, ahora, con este cambio que acabo de hacer ahora, lo que hay dentro es un objeto que contiene una referencia o nada, y lo que contendría sería una referencia a PhysicsComponent. o sea que esto sería el equivalente a guardar una referencia que es anulable a PhysicsComponent, ¿vale? Eso se hace con optional, que es lo que te permite anular o tener, y reference grapper, que es lo que te permite que dentro del optional haya una referencia. ¿Vale? Por eso os decía, no sé si os va a gustar la alternativa, igual preferís el puntero crudo. ¿No? La demás, la demás trato, ¿no? Lo otro tiene ventajas y de hecho deberíais estudiarlo, pero no me voy a entretener ahora. ¿Vale? Vale. Responde eso a tu pregunta de por qué usábamos un puntero. ¿Prefieres el opcional? hay más opciones. ¿Hay más? Pues seguro siempre, siempre las hay. Crearte una clase propia, en fin, puedes lo que quieras. Pero bueno, vamos a dejarlo en nuestro puntero que está apuntando por defecto a null pointer y eso significa que no tenemos componente de física y si queremos tener un componente de física le asignamos ahí la dirección y ya tenemos componente de física. ¿Vale? Bien, ancho-alto, el sprite, todo esto es nuestra entidad.